Vamos a ver. Roberto, eh, vamos a ver cuáles son los que están pegados según, eh, según este chart. Los que están pegados. Vamos en, con la posición YouTube. número 10. En YouTube. En YouTube. Sí, sí, porque en YouTube. Una, ya las emisoras de radio ya no, no marcan lo no, que no, no, es no. la pegada. Ya, era de, YouTube. ya era de YouTube. Vamos, vamos a el número 10 con el tema Coronao. Los pilotos que me Coronao. Coronao, Coronao tan lejos coronado está... pero que coronado que... que... es sea, que ya que ya pa... pasó ese ciclo de ellos y ahora está la número 10. Okay. coronado eh... esa es eh, el alfa. El alfa con el artista interna... eh, internacional Le Pong. Mm, Pong. Pong. Okay. Pong Vamos con la número 9. Rochi uh -huh. eh, la eh, roche rd RD, Seki Vicine, el Mega y Cherry, la máxima. Se hey. siente calento cuando yo llego. te lo tú digas, yo soy la máxima. Ya esta gente te entiende. Sí o no, muchachos. No, no, no, no, pero tú no sabes quién es la máxima. La máxima. En la máxima. tienes que ser así. Sí. Cuando tú hables con él, la máxima. alguien levante la mano? Ya. Esta es la posición número 9. Vamos con la posición número 8. Tu amigo, Crazy ¿Tú Design. Tú sabes que debimos de hacer eso en vivo, la mejor del 31. Sí. Hay tiempo. vamos a ver, vamos a ver cuál es. Pero del con año la entero. Claro, podemos hacer. Eh, crazy sea, es tuyo. No es mi amigo. Tu amigo tu padre. No mi amigo porque cambió el número. Entonces, cuando él estaba con los Teke Teke... Oh, el... es lo mira, era. mira, mira, porque esa canción. Oh, oh, está número, número... número 8. Que está con Kiko Crazy. ¿De eso lo que era? Que decir, que Kiko Crazy. No, pero que... ¿Dónde estaba se Crazy? Antes punta, de esa canción oye, no estaba en el la... chat. No, no, Crazy, tú sabes que... que no estaba pegando ir. temas. Sí. Metió algunos temas, por ejemplo, el que tiró... No, el escándalo de más fue, fue que tuvo problemas con la esposa, pero después... De fue... No, no, no, él pegó no, un tema. ¿Pero, ¿pero cuál que, tema? Él un tema, ¿cómo Antes de ese, dime otro. Sí, que, que Antes de dejar su loquera, sí, que ¿cuál es otro tema? Blanco, no recuerdo el tema, pero el un tema. No hay otro tema, Roberto. No lo... tema. Va a buscar tu tema hoy día entero y no ¿Qué? lo va a encontrar. No, el cartón no, que es que una, una, un vallenato, creo yo. Número 7 el tema del año sí. qué es posible que sea el tema del año bajé con trenza Osuna Cielo hey, hey, Kiko Crazy sí, remix te con el loco de Kiko Crazy no no no es con loco Espérate, es Kiko, que el tipo tú, pero, está en su no, momento Pero déjame hablar dime yeah, puedo hablar dime dime o si tú quieres para qué tú me sentaste aquí no, no, para escucharte pero escucha oh. dígame, dígame. oye Kiko Crazy que le dé gracias a Dios ese tema con Osuna Osuna lo puso a él a nivel. Te van a acabar de las pegada. Oye, Kiko y Cresce. Te van a acabar las pegadas. Kiko y Cresci está pegado por Osuna. No, punto. Roberto. Kiko, punto. el primer tema punto. de Kiko y Cresci fue, eh, no, no fue, fue Trucho. Quien no pegó, pegó, no pegó a Kiko y Cresci. Fue con Fue Rochi. Rochi pegó a deja Kiko. Deja su loquera egressi. también. A Cherry sí. A Cherry sí Osuna lo pegó. O Osuna pegó a Cherry, pero a Kiko Crecino. Kiko Crecino Kiko Crazy no. oye. lo están diciendo, camarón. Oye, es que ustedes oye, creen que pegado nada más cuando se en los barrios, Pegado cuando ya tú te oyes, a nivel internacional. Mira, hasta el hijo tuyo que anda abajo con trenza. Claro, claro pues, está pero es Osuna que lo pegó. Número 6, Rosuardo y el señor Farruco con la canción Fantasía, muy pegada la canción. Todavía se mantiene el número 6 todavía. ¿Cuál es? Eh, ponle un poquito de audio, eh, pero si, si nosotros hablar. No, sí. sí, no, le vamos a poner los cortes siete, siete segundos. Sí, sí, de lo de Chicho te voy a dar algo. Ey, se metió lejos Chicho. ¡Ya! Ah, ¿Te gustó ahí? Tú debes, eh. Oye, tú me excusas, tú me excusas, pero hablando en serio, ¿eh? Ya vi los numeritos tuyos, eh, en dólares, este hombre en dólares. Que, o sea, debería de. Roberto, mira. Roberto, lo vio tú. tú sabes que por culpa tuya, que, que cuando uno, uno sale tranquilo, en Navidad, tranquilo. en Navidad todo el mundo viendo Navidad. ¿Eh? Por culpa tuya. Por cierto, los muchachos, quiero mandarle un saludo a los muchachos de la Salón Moreña. Ajá. Se mandan saludos a ti. Dicen Ajá. que dicen, Roberto no puede contigo. Te estoy diciendo lo que los muchachos me dijeron. ¿Cómo así? Eso dice lo que los muchachos me eh, dijeron. No te, me no te... paré allá a la esquina a los muchachos, Ajá. los saludé. Eh, fuá, tenía muchos, no pasaba por allá, por el barrio. Ajá. y dijeron, hey. Tú eres más duro, Roberto no, no puede contigo. Así que ya, eso es lo que me dijeron. No, pero tío, que como que no, no puedo sé por qué fue con lo que él. me dijeron. Estoy diciendo pero lo que me dijeron. Tú debes saber. Pero Está no, eh, vamos con la número 5. que mi barrio, señor. Vamos ya con la más caliente. La 5. ¿no? La 5. Vamos cinco. con los Top 5, entonces. Kiko El Crazy en Bullying. Chelo Chá. Volvió Juanita. Volvió Juanita. Sí. Ey. Sí, sí, sí. Que tu amiga Mili debe agradecerle a No, pero mucho. ya aquí lo dijimos. La ya agradecemos. que sí, eso no. No, Una no no no en entrevista que ella hizo vía telefónica, donde ella está de acuerdo y donde mi amigo Guasón Brazomal se, se fue de boca y tu socio, Santiago Matías, se lo comió con razón. Porque watson dijo... Y, y esta gente tendrá el, el, eh, el permiso de los autores. ¿Y tú que esa canción no es, de, no, es de, no es de Mili? Pero yo no sé si, si es de Mili o no. No, porque, no, te lo estoy diciendo. Es una versión, ballena, es un vallenato. Exacto. Entonces, Mili y, la da a todos pero pero Sí, pero nadie la conoce por el vallenato. No, pero en Colombia no, la conocen. ¿eh? En Colombia, pero estamos en la República Dominicana. Ya, no, pero para que tenga es como... el himno de República Dominicana en las Navidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Guaso hizo el comentario... Eh, tu socio, Santiago Matías sí, Se lo conmigo Con razón Entonces pero, le hizo una entrevista a Mili Vía telefónica Donde Mili decía Pero ese fue el tema que revivió en mi diciembre No, tampoco así No te no, no te, te me pases Roberto, pase, Roberto el emoción. tema Oye, no Kiko hay Navidad trece, si me, óyeme. De, de, de, de la Pau para Aprendidas báilalo, A una fiesta En los jóvenes En los jóvenes Hasta José Lalo Diputado salió de bailando ese tema Óyeme. Oye, eh, salió ¿El gran ¿El vaina, José la, ¿Sí la, o no? Muchachos, pregúntale tigre. los tigres la tabla ¿qué es lo que se escuchaba? Pero, pero, Era volvió que, bonita, pero, pero, es que, Por eso yo te tengo que ayudar a ti. De, tú te ¿Por qué, Roberto? Porque si tú, tú estás claro de que esa canción fue la que revivió el merengue ahora en diciembre. ¿Qué problema es tuyo? Es lo que tengo entendido. Señor, caballero, mire, yo soy productor de eventos. No es un evento de una... ...de una empresa que no tenga merengue. Ok, está bien. Escúchame, sí, escúchame. De, okay. No hay una fiesta. Y más mañana va vamos para la fiesta de, de, de, de merengue. Ah. ¿Por quién tú vas para una fiesta? Con mi esposa a, a ver. A eh, quién. A, a, a cuquito. cuquito. Ah, atención, Luis Díaz. Ahora, la toda la discoteca. ¿Qué? ¿Qué estaban sonando? Ahora, toma. La papá para ¿Sí o no es así? Está bien, sonando. Que me llame bien, y me, llame, me tira. Toma, agárrate, agárrate. Uh -huh. El 24 en Yudul, Juan No llenó. ¿Quién? Eh, Don Miguelo y El hey, ahí, ahí no sé. Anthony Santos, ¿tú sabes cuánta gente? 3.000 gente de mayorita. Tú estás hablando de Anthony Santos. Merengue y bachata Anthony Santos. Anthony ajá, Santos. Eh, eh, Reguetón. Eh, John Leno. De, de ca, pero uh, Anthony Santos canta urbano. Canta de voz Vamos con la número Pero espérate, contéstame. La número 4. Pero no, contéstame. ¿Qué canta tú diciendo? Pero esa canción la revivió Juanita, la revivió. la revivió. Oye, Juanita suena, oye. Puedo está en la posición número 5. Espérate, espérate. ¿Por qué tú quieres volar? Te estoy diciendo. Dime. Óyeme. Te reconozco que Grace, sin bulín, eso, el chulo, me gustó, jocoso, pegajoso. Pero papá. No quiere decir que Juanita Sonara por ellos. Juanita Sonara. Pero tú estás diciendo yo que no ese me merengue me hizo. Mira, mira cómo está en el chat de lo de YouTube ah, número 5. Yo... No hay un merengue ahí que está en el chat. No, no lo veo. Recuerda. recuerda re, si lo veo. Recuerda. recuerda no lo veo. Oye, escúchame. Recuerda. Tienes recuerda que, que, una buena eso, razón. que eso es mundial en YouTube. Sí, sí pero esa es, es específica de república Dominicana. Ah, bien, sigue. Eh. Esa específica república. Sí, Vámonos al número 4. El hombre que tú fuiste a ver ¿Quién? con la mujer que le regalaron un buen un vehículo. Ya, ¿Qué vehículo le dije? ¿Quién? Date la La la mejor versión de mí, número 4. Ah, sí, sí. No, eh, pues eso Mira eso es bachata eh, está en Nechal. ¿Eh? Pina Record. Pina Record eh. le regaló ese carro. Eh, Además, el número vamos, cuatro. vamos favor. a traerlo para acá, Pina Record, un día. No eh, Pina. ¿Qué fue? Eh, es pues cierto, Pina le regaló una casa a cada uno de sus hijos. Ajá. Eh. ¿Eh? ¿Y eh, qué eh? tiene sí, que sí. venga a Pina Record? Sí. Pina, Pina Record. Eh, sí. Escríbelo a este señor. Sí. Eh, porque sí. dice que tú vienes para el toque del mediodía. Pina. Es la mente maestra del negocio. Sí. No okay. desde ahora, porque hay gente no, que lo no, conoce desde no. ahora. Yo, okay, lo oye, Pina Reco lo yo lo conozco. Yo lo conozco. Oye, ¿cuál fue el primer artista de Pina que yo conocí? ¿Dienen cuál? ¿Quién? Es que, que no sabía ese dato. Dos Ahora te voy a dar otro dato. El primer artista ¿Qué? de Yesina. Que Pina Reco era hijo del señor Rafa Pina. También el señor Rafael Pina, que fue de los Rosarios y ese. ¿Crees que yo no tengo datos? Ahora, dato. ahora te, te doy ahora con la, con la dura. Dime, dime. Cuando Pina Reco vino aquí la primera vez con uh -huh. la gira de reggaetón que trajo la forma don omar y todo eso no no no no era de. Ahí. no don omar no no no no no no Yankee, perdón. no no ah, Yankee... no Yankee y no no Yankee... ...eran no no en ese tiempo... Claro. no no no no no no no no no no no este señor conoció a Pinarreco junto con José Carlos Yo de la Chica. diciendo 102. que está bien? Sigue ahora, hijo mío. Porque Pina. Sigue ahora, hijo mío. Pina una leyenda. Sigue. Vamos con y la novención. atrás, Pinarreco. Número 3 el hombre que tú dices que eso sonido lo pegó y tiene esa canción pegada también. ¿Quién? Está de la más escuchada esta semana. ¿Quién? Que es Mueve la cadera del Alfa. Y Kiko el Crazy. ¿Ves que Kiko el Crazy tiene varios temas sí, pegados? Kiko el Crazy por co colaboración, ¡Era, pero era, solo. Ve, solo no ha pegado una. Cadera, Lo ha traído en este diciembre para acá. Cadera. Va para una fiesta aquí. Eh, eh, eh, eh, mueve la cadera. Y está. Caballero, óigame. ¿Pero con quién? Con el Alfa. Pero el al oye, la canción. Ahora mismo el no Alfa. No. Oye, tú tú, tú grabas no. con el Alfa. Oye, tú grabas con el Alfa. Y te pegas. No diga eso. Que Echi grabó y no se, no se pegó con el Alfa hace poco. El chi grabó y nos pegó. O sea que no que todo el mundo que graba que eso fue un huevo. Vamos a la posición número 2 O sabes quién era el número 2? Volvemos con tu amigo y tu pana. Pero tirando a la alfa, tú sabes. El cartón de Crazy Designs, Shecky Vicini y Bullying 47. Sí. El cartón. E ese ca sí lo. Y mire, con otra Tengo entendido que viene con otra respuesta para la porque él, él no, pero independientemente, Crazy tiene su swing. Sí, él canta sí, bien. Él, Ey, él canta. de no, verdad. No no, no, no, no. Él canta. Porque, por ejemplo, tú pones a, a Crazy a, a, a Kiko y Crazy y no canta Él bocea. No, no, no, Kiko, Igual no. que Cherry. No Te voy a decir una cosa. Tú no conoces a Kiko la versión cuando era antes oye, Loco hoy, hoy vete, Ey, cuando la estaba versión, en el Army, tú no lo conoces. Caballero no canta. Hay canciones Mira, de Kiko románticas no que tú oye, no sabes. Anota ahí, anota ahí, anota. Kiko, apuera, tienes que escucharlo como antes. Lo que que tuvo que cantar lo que era para poder Pero pegarse. Atiende, anota, Dime. anota ahí. ¿Cuál? Ah, tú tienes que hacerte el listado de los artistas urbanos que cantan y los que no cantan. Eso viene. Pero que estamos bien con las canciones más pegadas de la semana. Las que la gente oye? me escuchó en YouTube. lo escucha. ¿eh? Y el huevo de el Cantón de Huevo de Crisis de San. Si había cantado una canción romántica, nadie lo había escuchado. Pero, Tú vas a cantar cartón. Lo que estoy diciendo es lo que canta. Por ejemplo, Crisis de San canta, canta. Don Miguel lo canta. Eh, Shadow Blow canta. Shadow Uy, Blow canta. Es sí. No que cante, sí. es música. Sí, Shadow Blow. Sigue. ¿Qué más? Saludos. Hay poco. Ah, bueno, un músico, mío. Sí. Eh. Con la posición número uno, la privilegiada. Número uno. ¿Quién? Él estaba apagado en la calle, la voy a decir, en el país. O sea, no estaba sonando como que... Y como que volvió a romper la discoteca y está matando. El señor Alfa con la canción Merewo. Esa canción lo volvió a poner al Alfa en la calle porque no estaba en la calle sonando. Quien estaba en la calle sonando era Crazy y estaba Rochi. El Alfa pero esa canción lo o sea, no lo revivió. Es que, es que sino que, es que, como que lo puso a, a de nuevo a sonar es que, es en la calle. Es que, porque estaba sonando en nivel internacional. Sí, aquí pero, no. que, eh, óyeme, a Coronado sonó muchísimo. Sí, pero Coronado está bien. Déjame decirte. Pero que pasa, esa que es esa que va, la que está oye, lo asco en la calle. Oye, para que tú anotas. A diferencia del merengue que tú tanto le tiras... No le estoy tirando el merengue. Claro que sí. Yo, yo lo que dije que fue que, no suena, que la canción... Porque, déjame decirte. Como eh, yo, joder con la popera emprendía, revivió el merengue este que, mes. Por ejemplo, búscame el artista más pegado ahora mismo, el Alfa. El Alfa. Ok. Búscame una canción del Alfa de hace 10 años, cuando él comenzó. ¿De hace 10 años? Sí. Coche Bomba. Coche Bomba. Coche Bomba. ¡Ahí no. te maté! ¡Ve pero como yo lo mato! Para, ¡Ve como yo lo mato! Ande, pero espérate para terminar. Que, ¿A quién que tú matas? Pues, Aprende, Ahora, él. Dime, no estaba, no estaba sonando la calle el alfa Pero déjame hablar Sí o no es así Sí, pero déjame hablar Dime Coche Bomba Ajá ¿Dónde tú has escuchado Coche Bomba este año? ¿Dónde? ¿En Internet? ¿En YouTube? No, no. ¿En Spotify? No. no ¿En la radio? No Ok, no. bien Ahora, merengue Fernando Villarona todavía los merengues de hace 30, 40 años atrás. suenan. Sí, sí, son Ay, clásicos. Te despido. Son clásicos. Te despido. ¿Tú sabes que es lo que te quedas dicho? que yo en dicho? mi vehículo no, yo escucho clásicos. Clásicos no, clásico, no, clásico. no. O, eh, o atiende, clásico. atiende. Por ejemplo, hay temas que son en, eternos. Uy, escúchame, no es que hay temas que pero son tú no eternos. Te, pero el merengue no puede morir de que fue... Caballero, que si Fernandito murió, ya ahí murió. Cuéntate, chulo. Así. Es que lo bueno, lo bueno, Ajá. nunca pasa de moda. Es que yo, tú, el género urbano. Yo que he escuchado yo a Luis Miguel lefiro, de los 90. Yo soy fanático de Luis Miguel, fanático pero pero loco. Escúchame, para que pero tú que me entiendas mi... y el televidente puede sí, entender lo yo no que puedo, no puedo, Tú no puedes, escúchame Roberto, para, para que deje tu mente de, de, de viejo. Óyeme Roberto, tú no puedes. Óyeme okay, de... lo que pasa, Roberto. A mi mente de viejo. Si Fernandito muere Ay, de... ahorita... Y mueren los merengueros. Murió el merengue ahí. O sea, tiene que haber generaciones nuevas. Y por eso, hoy en la pero posición ya, número uno, el ya, número uno, estaba ya, el lápiz en esos tiempos, ya, hace 10 años, y hoy está el lápiz número ya, uno. dejas terminar la idea. Dime. Tú me dejas terminar, por lo menos no, que no, los no, no. televidentes te Oigan televidentes, porque es si sí no me da hablar. Por ejemplo, Mujer falas de Wellington, Toribio, que hoy viene para acá sí. en vivo. Tú lo pones, oye, Wellington pasa 100 años y canta esa canción, y tú el que está ahí la canta. Ahora, el género urbano, el género urbano, lamentablemente, es algo a vapor, que se pega un mes, 15 días, y ya después no la pueden ni siquiera cantar en un, en un party, no, porque no, la gente no, no, no todo, conecta. No todo, no todo. Espérate, la gente no El conecta. que pone un clásico de la gasolina de Yankee Aquí espérate, en China espérate, mata espérate, espérate, No me lo diga eso espérate, Que tengo espérate, mucho clásico ahí ¿Sí o no? Tú está, oye, tú estás hablando de la casos La gasolina Tú estás hablando de casos aislados Yo De esto ahoritito clásico Don más. dale don Dale pero, Pongo la tú veas Oye, la gasolina No la ponen en la discoteca aquí ¿Quién no la pone? ¿Dónde? ¿En qué discoteca? ¿Puedo dónde? ¿En qué discoteca? Robert, ¿En qué discoteca? Lo, lo me está diciendo Ojalá los DJ me estén escuchando y puedan no, preguntar. La canción que no más activa el público es la ciudad. Oye. Pero un Los básico, DJ fuerte duros Oye, duro, no oye DJ, de Europa Lo ponen esa canción Yo no hablando de Europa Yo estoy hablando aquí República Dominicana Pero papá. te estoy diciendo Oye, me estamos hablando del merengue pones El es? merengue, óyeme, No hay DJ que en una fiesta por, por más que no quiera No tenga que poner un merengue la Ojalá la sea hora. de electrónica La fiesta bueno, ¿Qué, ¿qué, que ¿qué poner lo que poner es el el vamos a poner, ¿qué <ríe> lo que vamos a poner? Señores, estas fueron Las 10 canciones más pegadas Tienes que darle el valor Al merengue No puedo poner el merengue Si no está No está, ok Te lo acepto pero el merengue no pasa de moda. Y yo estaba ahí en esa lista. Oye, y esa es cero. Oye, Mira merengue, Romeo como oye, estaba chata. El merengue no pasa de moda. Punto. Es que, es que no vamos, señores. Wellington, más adelante. Necesita revelación nueva. Mujer nueva revelación. Oye, oye. Mujer falaz. ¿Eso no pasa de moda? Sí, sí, está bien. ¿Ya? Sí, vamos a pausa. Y si Wellington no busca no un relevo.